En directo desde Murcia, ducentésimo, vigésimo séptimo día seguido de protestas. Nos encontramos en el lado norte de este paso a nivel. Y estamos aquí, antes de comentar la situación, estamos aquí porque están colocando un muro que está partiendo la ciudad en dos. Están colocando una pasarela, esa que estáis viendo ahí, sobre una acequia... ...que es algo muy peligroso... ...y la gente lleva 227 días seguidos de protestas... ...¿por qué estamos en el lado norte?... ...pues porque estaban las barreras bajadas del tren... ...y dos personas, dos personas, entre ellas Ángeles... ...que la tenemos aquí, casi se caen... ...con estas placas metálicas que hay en el suelo... ...casi se cae. ...una de las personas que estaban aquí como testigo... ...se lo han dicho a la policía... ...y la policía res de res... ...nada de nada... Dice Ángeles que host, casi me caigo yo también, ¿eh? Para, casi me caigo yo también, ¿eh? aquí Ángeles, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos. Pues nada, que venía andando y, y como esto no lo esperaba, he tropezado y porque pues, iba iba mi hija y me he podido enganchar a ella, pero por pues, poco caiga al suelo redonda. Hombre, que esto está muy mal para las personas mayores para todo el mundo, hasta para los jóvenes. Esto está horroroso aquí, como se tropieza. A ver, mira, a ver, fíjate que altura tiene, vienes de noche y no eso, y, y tropieza y cae, pero que cae, ¿eh? Es que no pueden echar esto aquí. ¿Sí? Sujétame ¿Sí? el micrófono. Se lo... Mira, fijaos. Tiene dos dedos de altura. ¿Por qué? Aquí hablando, ¿Vale? casi se ahí, dedo y medio, dos dedos de altura. ¿Vale? Te... Y la, la gente verdad? viene y se, tro y se tropieza. Y dos personas seguidas. A la policía, ellos se han ido y se han escondido detrás de los coches. No han tenido cojones, salí a ver qué me ha pasado. Y ya está, eso es lo que tengo que deciros. ¿Vale? Muy bien, Ángel. Gracias. Hay que transmitir la realidad como es. Como es. Gracias, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Pues, y aquí tenemos... Esa ¿Ha sido así o no ha sido así? Perfectamente. Correcto. Dos perfectamente. personas, una detrás de otra casa. Que... se lo he dicho es... al guardia, no sí. ni caso. Ha seguido hablando por teléfono. Hay que llevar cuidadito porque eso no se puede consentir. Ya ya quedan puestos, por favor... ...que eso lo solucionen... ...que para aquí pasa muchísima que, gente... ...nos faltaba ya... ...trampas para los sí. manifestantes... ...sí, justo... Como ...lo que si, nos faltaba como, si su, ...como si sobrara... Si ...sí... ...ya tenemos bastante con el monstruo Transformer ese... ...como para que se nos vayan cayendo los... los vecinos... Y, y, se, y, ...y se lesionen... ...eso hay que decirlo... ...que lleven cuidado y que miren estas cosas... ...que son las importantes... ...bueno... bueno venga, vamos para el otro lado... ...venga... ...que disfrutéis de este... ...igualmente... ...ay, digo yo... esto me suena a mí... Claro. ...te suena, verdad... Ay, ...es suena. la mochila mía. venga guapo, a Vamos, Le faltan manos. me faltan manos, piernas, de todo. Vamos para allá. ¿Me entiendes? Sí. Ahora nos pilla. No, no, no. Vamos a respetar esto. Está en rojo y esperamos aquí. Bueno, Luis mi... Venga, vamos a respetar esto. Bueno, ya veis, eh. Por cierto, no están los furgones de policía en las vías, pero están en los laterales. Lo podéis comprobar ahí, eh, como en cada lateral se encuentra. ...los furgones de la policía. Eh, a un lado los agentes... ...y al otro lado, saludo Ricardo... ...al otro lado las gentes. Hoy como cada jueves, concierto en las vías... ...voy a comprobar, nos estamos incorporando tarde... ...también he estado a punto de ir a la concentración... ...que ha habido y que sigue estando ¿eh? en la... ...en la catedral, debido a la sentencia lamentable y asquerosa que ha habido contra... Buenas, buenas, buenas, José. Bueno, por el juicio de la violación, ¿no? La violación que consideran los jueces que son un abuso sexual, que no es violación. Entonces, hay concentraciones en toda España y aquí en Murcia hay una concentración que en este momento seguramente Silvia la está cubriendo desde, desde la catedral, ¿eh? Si, si miráis el periscopio de, de Silvia, perfectamente. ¿eh? Podéis salir de aquí y ver esto en otro momento o lo que sea. ¿no? Es muy importante lo que está ocurriendo ahora en la, en la catedral. Lo he, lo he publicado en un tuit. ¿eh? Lo he publicado en un, en, en un tuit para que quien quiera lo vea en directo, o lo vea en diferido pero es muy, muy importante. Aquí, bueno, pues ya lo sabéis, 227 días seguidos por el muro. Pero es que el terrorismo machista lleva miles de muertos, ¿eh? Miles de asesinadas. de Personas, de mujeres asesinadas. Es que es... es. Bueno, comenta aquí mi vecino que que muestre lo que tarda en llegar el tren y bueno mientras que me quedo sin palabras eh, machismo me, me me puede y ojo de vez en cuando eh, se me escapará algo machista y hacémelo ver eh, que desmachitarse es algo cuestión de toda la vida eh. vivir en una cultura machista y patriarcal pues hace que que tengamos machismo aunque no queramos estamos intentando cruzar las vías el tren viene pues como, como le da la gana, hay, hay, hay unos que van a una velocidad impresionante y otros como este que van chucuchucu hecho. Cecilio, no veo el qué. Repetir ese comentario. Ya me parecía a mí, digo, ¿qué diario es este? <risa> Regió 7 ¿Eh? Regió 7 Regió 7 sí. Set Regió 7 Ya que yo digo, la, la verdad no me parece no, a mí no, esto no, no, no. ya me, ya me, Hola, ya me extrañaba a mí es que... A ver, vamos a mostrarlo Eh, tenéis los catalán empatizan a Murcia los catalanes empatizan con Murcia muy bien de qué bueno ya lo ha mostrado sí sí he mandado, he mandado, y... ah para que me lo quede ah para que me lo, sí, sí, me lo quedes sí sí vale vale luego me lo llevo lo venga venga dime Sí. No, no no no. No Sí. Iba a llamarte ya a las tres o cuatro horas. Sí. Entonces se pudo no sé cuánto. Pero yo digo, digo que se un mal día. comenta aquí que ayer hubo problemas con las retransmisiones Bueno bueno. Sí sí sí sí. Pues cuando eso avisa. No no sí sí avisa. Aunque llegue tarde A ver Vamos hoy, concierto en los días Sí, porque no vamos a grabar, si sí, es bonita Y nada, pues, entonces la grabo Y yo he intentado quitarme el Se llama menos tú y yo, está en el disco Y nada, pues A ver si os Y a ver si me sale, que hace mucho que no la toco ¿Cuánto jazz? Trabaja en un supermercado es el calor que derribe los ultracomberados y sus manos tan frías Ana, se muere la peluquería, desconsolado hasta que llegue el día Encontrar el amor en Facebook y no hace falta decir es lo que tiene vivir Que son en la distancia que tres años que se fue de casa y ahora tiembla al verlo todo en la televisión y a mí que nunca me ha mojado el agua sé que estas veces han Como ayer era domingo Y en la televisión, como siempre, se vuelve a hablar de lo mismo Y a las 6 de la mañana se despiertan las tercianas Mientras tu despertador decide darte un rato más en la cama Y ahora vuelve a haber pared donde antes hubo pared Y vuelve a vivir gente donde antes hubo gente Y la primavera nos regalará las flores Y se vuelve a hablar del tiempo en los ascensores en el suelo menos Con una canción que me ha dado muchas alegrías y algún atragantamiento, se llama también Un Mal, se un mal Día. Y, y nada, con ella quiero desearos todo lo contrario. ¿no? Vale, que tengáis muy buenos días, que, que esto desaparezca, porque no tiene ningún sentido. Y, bueno, pues yo, yo quiero, ya va el acabando screening. el concierto de Proye otros, ¿no? Proyecto Jack. Y sí, nada, bueno, sí. muchas gracias por, por invitarme, muchas gracias por. ...por venir y, y nada... ...intentaré que salga del tirón si no salga el tirón... <risa> ...es una canción muy complicada, muy complicada... ...yo tengo que estar muy concentrado... ...vale... ...y, y no hacer es caso... <risa> ...proyecto ya en el día 227... Dice... ...de protestas en Murcia... ...la revuelta de, de la huerta... Es? O sea que, vamos, es ...que no lo tenía, ¿sabes? Que está en nivel de, me ha dicho tu un día ha sacado una cinta nueva, ¿no? O sea, que ese es el nivel de cinta con la música. y Digo, sí, una cinta. Dice. Me levanto, me afeito, me ducho, me bajo para la calle Me voy para la esquinita donde están todos los bares A ver si tengo suerte y me encuentro a algún corelita Que se enrolle y que se raye, que se invite a una copita ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es raro que no hay nadie? Y entro en el bar de Paco que además es mi compadre Le digo amigo Paco póngame esto una cañita que mañana se la pago que se muera mi abuelita, se gira, me mira, me señala con un dedo, dice que no me sirve hasta que pague lo que debo. Me debes tantas cañas, este momento no se fía, así que media vuelta, mañana será otro día. Pues bueno, pues vale, pues me doy media vuelta. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando entrando por la puerta? Entra una faldita que no tapa a una muchacha Que tiene mucho peligro y más curvas de jarama Me acerco, le digo, disculpe señorita Pero me he enamorado al verla usted tan de cerquita Y aunque yo nunca he sido un partidario al matrimonio ¿Qué diablos? ¿Qué demonios? Con usted me casaría, me dice, mira niño, pero tú qué te has creído No ves que esta alianza dice que tengo marido Y si no lo tuviera, yo tuviera un soltera Que te quede muy caro, no me voy con no, cualquiera Ya me ha quedado claro, perdona por el acoso Le pido por su padre, no me dé más con el bolso Pero he llamado lo suyo y sin sangría, con. Hasta que maleado caigo encima de la mesa Qué gusto, qué alivio, los golpes han cesado Pero no me sostengo, sigo un poco mareado Me traen una sillita para sentarme aquí un ratito A ver si se me pasa mientras fumo un cigarrito Qué suerte la mía, no me queda tabaco Menos mal que en la esquina me han dicho que hay un estanco Por fuera al estanco pongo rumbo, aunque sea haciendo veces, aunque sea dando tumbos. Disculpe, señora, me pones un ducado O me lo trago me muero. Disculpe, disculpe, señora, me pones tus ducados. Le digo a la estanquera mientras sigo algo tumbado, que yo nunca sí. <risa> A ver si se me pasa mientras fumo un cigarrito, qué suerte la mía, no me queda tabaco, menos mal que en la esquina me han dicho que hay un estanco, pues fuere como fuere al estanco pongo rumbo, aunque sea haciendo esos, aunque sea dando tumbos, disculpe señora, me pones con es que nada, nada, na, sigo un poco mareado, no sé quién se ha reído, meterse así en mi vida me dice que me vaya que llama a la policía y me vuelvo para la calle y me encuentro con una agente, le digo usted disculpe perdone que le moleste pero tengo un problema y es que no me da tabaco, la gorda contigo te cargenta que le estanco y me coge de los pelos pero que ha yo resultados de su señora Así que de momento me quedo sin cigarrillo Y creo que esta noche dormiré en un cuartelillo Qué asco de día, pa' que me he levantado Sin el día aquí tumbado Hay veces que es mejor, no sé uno su casa, pero espera que te cuente que la cosa tiene guasa. Disculpe a gente, le digo al de las gafas, pero tengo derecho por lo menos a una llamada. Disculpe señorita, me conecto con el diablo que que quiero proponerle, de momento un buen negocio, pero, pero tengo Cuando llamo a don Diablo, pero vendo mi alma, no sé si te gustaría, a cambio de que borres para siempre de despedirme. Y me dice que, que... ¿Pa' qué quiero tu alma si tú ya estás condenado? ¿Para qué quiero tu alma si tú ya estás condenado? Aparte del corpudor encima, vale. Pero bueno. Proyecto ya en el día 227 de protestas bueno, bueno, en Murcia. Aquí, en esta revuelta de la huerta, aquí la gente no quiere muro, la gente no quiere pasarela, pero la gente sí que quiere solidaridad, quiere unión, quiere compartir. Y así bueno, estamos buenas, buenas todos días. y cada una de las noches. Amor pedaño, ver la ¿ver televisión, es, eso es del pasado. Eh, 50, bueno, pues... Eso es del pasado. Yo siempre digo lo mismo: que si yo fuese de Connecticut o no de Massachusetts, con pues la canción de Kevin y de Jenny, pero bueno, siendo de los entonces de qué ¿no? Pues de Kevin y de Jenny. A ver, segundo. Yo, tremendo. ¿Eh? Sí. Vamos, vamos. Antes que aquí. Él era de gran ciudad y ella del extra radio y se juraban siempre amor pedáneo, besos, chanal, monobús y canciones del barrio. Él repite la FP y ella aún no cobra el paro se dedicaban todas las canciones de la radio se nos come la ansiedad si se quedan sin ser y ve que apenas queda nada que hacer sentados en el banco de ayer Horas correr y ve que apenas quedan cosas que hacer. Tendidos en la vía del tren. Contigo no me importa perder. Él era de gran ciudad y ella del extrarradio. Y cree saberlo todo con tan solo 20 años. Mientras suman las piedras en su propio tejado. Nunca la invito a bailar ni la saco del barrio. Con suerte sesión doble en un cine de verano. Y algún litro robado en un supermercado. Ven, tenés que dar nada que hacer, sentados en el banco de ayer, jugando a ver las horas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que digo que el aplauso es para vosotros. Pues aquí Proyecto Jazz en las vías. Eseís cada jueves en esta revuelta de la Huerta concierto. La gente a partir de las ocho. Lo dejo ahora. Sí, sí. Déjamelo, ¿dónde me lo dejas? ¿Y a tu hermano? ¿Qué pasa? ...eh... Yo me voy. Me lo guardo. Vale. Gracias, Antonio. Bien, pues me han dado un periódico, ahora después lo mostraré de nuevo, que hay un artículo sobre la, sobre Cataluña y Murcia. ...y comentaba que en esta revuelta de la Huerta... ...todos los jueves... ...todos los jueves... ...hay concierto... ...y bueno, hoy además pues... ...una concentración en la, en la catedral... ...una concentración pues... ...para denunciar que no es... ...abuso... ...es violación... ...es una vergüenza... ...es una vergüenza... Si no sabes de lo que estoy hablando, pues bueno es, es lo que está indignando a la gente de bien en este país durante todo el día. Es una violación a una chica entre cinco energúmenos, a la que de tres jueces uno, pues si por él fuera, lo, lo dejaría en libertad. Y no lo han considerado violación, sino lo han considerado un abuso. ...un abuso sexual... ...como sé que esto pues... ...además de España se ve en otros sitios... ...pues de ahí... ...el mencionarlo eh... ...sí, sí, aquí... ...es muy fácil ver... ...la viga... ...cómo es, la paja de enojo ajeno... ...y no ver la viga en el propio ¿no?... ...aquí... ...en España hay muchísimo machismo... ...muchísimo, muchísimas mujeres asesinadas... ...violadas... ...pero claro, estamos hablando de violadas sexualmente... ¿eh? ...ya no estamos hablando de... ...de las agresiones que sufren... ...por el mero hecho de ser mujer cuando van por la calle... ...yo en alguna ocasión, ya he denunciado aquí... ...que cuando yo me he ido caminando a, a casa... ...por la noche... ...que es, hay unos 30, 40 minutos... ...yo me iba tranquilamente... ...y en cambio pues era habitual... ...encontrarme con alguna chica, con una mujer... ...que iba sola... ...y que el solo hecho de escuchar mis pasos... ...y, mi y los de mi hermano detrás... ...pues ya le generaba cierto susto ¿no?... ...evidentemente no es que todas las mujeres... ...sean paranoicas, es que... ...viven... ...por el hecho de ser mujer... ...parece que es... ...que es ya... ...aceptar un riesgo ¿no?... Entonces eso, los piropos, las, mir las miradas, los gestos obscenos, todo eso, es, todo eso es asqueroso. Eso es absolutamente asqueroso. Eso Quien lo quiera hacer, que se mire al espejo y se lo haga. Eso es asqueroso. Y ya por no mencionar las conversaciones que hay entre los hombres, ¿eh? que ya de adolescente me parecían absolutamente asquerosas, y veo que ha pasado el tiempo y apenas ha cambiado nada, ¿no? luego no, si las mujeres escuch escucharéis ciertas o sea, muchísimas conversaciones entre hombres, eh, en serio, ¿eh? es de lo más asqueroso. es curioso, ¿no? Porque claro, por el hecho de ser hombre... ...pues hace que cuando esté yo, pues parezca que... ...que, que delante de mí también, también hay que hacer esos comentarios, ¿no? También se acercase una mujer y ya se retiran los comentarios... ...y estoy, me parece igual de asqueroso... ...y eso pues hoy en, en toda España, ¿eh? En toda España ha habido concentraciones... ...contra la justicia patriarcal... ...diciendo que no es no... ...que sí es sí... ...y... y ...basta de machismo... ¿eh? ...y el machismo... ...el machismo... ...ojo, hay que desmachitarse porque... ...las personas... ...digamos que hay mucho machismo no diagnosticado... ...podríamos decir, hay personas que dicen... ...no, si yo no soy machista, no... Tú tienes machismo, pero no lo tienes diagnosticado. Entonces, eh, están las personas que quieren quitarse el machismo y personas que se sienten orgullosas, eh, porque es como que ese machismo se siente más poderosa, le da cierto poder, o, o eso es lo que, lo que creen. Pues eso es lo que hay que hacer, quitarle el, el, el, ese poder a la gente machista. Y yo insisto, insisto, hay personas machistas que son muy buenas personas. Ahora, esas personas quieren desmachitarse. Esas personas quieren desmachitarse. Cuando se les dice, oye, mira, que esto que has hecho, este comentario, este gesto, eso es machista. Uf, ya, se sienten molestas, pero luego lo reflexiona y dice, bah, pues, igual es cierto, ¿no? Y hay muchísimos gestos machistas, muchísimos. Y esto, pues aquí, qué mejor lugar para hablar sobre este tema, para denunciarlo, que en estas protestas en las vías, donde el papel de la mujer es no solamente necesario, no solamente habitual, sino está siendo imprescindible. Imprescindible. Aquí tenemos a dos de las mujeres de las vías, a Ana Jiménez y a Laura Pam, ...Nuestra vía Kinga... ...y como siempre... ...y tú que sigues esto cada día lo sabes... ...mayoritariamente mujeres... ...quienes están llevando a cabo... ...esta revuelta de la huerta... ...importantísimo ese papel porque... ...eso hace que esto sea más pacífico, más armonioso... ...más solidario, más generoso, más inteligente... Y nuestro agradecimiento pues, será eterno. Mira, por ahí nos viene Carmen. Vente por aquí, Carmen. Ahí las mujeres, somos madres, hijas, abuelas, tías, hermanas, esposas... Ven. ...yo hoy si me notáis un poquito más apagado es posible... ¿eh? ...porque es que es un, día, es un día que no deja de ser triste... ...el cansancio y el, y el agotamiento de estas protestas en Murcia... ...es también elevado pero... ...pero el ver que, que la justicia sigue reaccionando así... ...pero bueno, es que al final la justicia está formada por personas... ...y el machismo es algo transversal... ...es decir, no por ser más estudiado... No por tener un cargo en concreto, te hace menos machista. Así que... No lo que me salió, me dime. Salió. Tú, me salía que, como tú, el propietario sí. que me había metido, había retirado el vídeo. ¿vale? Y en el Facebook, cuando tú lo metiste al Facebook, sí. yo le di para conectar, para ver sí. cómo salía como que me tenía que hacerte un seguimiento todo otra vez, o, sea, o sea que estaba vale, el de, el de Youtube puede ser que por algún error se publicara y se, y, se, y se borrase y se publicara de nuevo, podría ser eh pero sin embargo luego lo que grabaron los otros, la gente de por aquí sí lo podía ver sí, sí lo podías ver, bueno, ya, ya, ya lo miraré y te lo, y te lo confirmaré vale Marisol, dime Andrés dime sin micro, a ver, espérate, a ver si alguien nos hace la cámara y me comentas Vamos a ver si nos encontramos aquí. No, no, no, espera, espera, espera. Ya ahora me comentas en un momento. A ver. Toma, Dani, que voy a hablar aquí ahora con un vecino, ¿vale? Vale. Un momento. Pero si no, mira, Miguel Vamos, Miguel, Un momento A ver, pasa, pasa para allá Mirad, Pasa por aquí Miguel tenemos aquí a, a Miguel Gelaos que, bueno, por las mañanas, por la noche, cuando menos te lo esperas, aquí hay una urgencia y él está retransmitiendo en Facebook, pero bueno, enseguida lo compartimos por Twitter, por Facebook y está ahí, ¿eh? en primera línea, retransmitiendo las obras, retransmitiendo eh, la fatídica noche de la pasarela y quiero que nos comente, le dejamos el micrófono, esta es, también es su cámara, en su micrófono y que nos comente lo que ha vivido y lo que le ha pasado durante estos días, para que sepáis qué sucede cuando no estamos aquí por la noche, pero que sí pasa y que es importante saberlo. Toma, Miguel. Hola, buenas. Bueno, yo voy... Yo solito muchas veces me dedico a ir a... Pues bueno, a... A, a grabar lo que cómo van el, lo que son las obras y bueno el otro día por ejemplo el lunes fui y nada, y me, los obreros me estuvieron increpando por estar grabando una obra pública y bueno de hecho me amenazaron con apedrearme y con reventarme la cabeza, eh, yo estas cosas las hago porque creo que es mi deber como ciudadano eh, grabo todo lo que en el momento que veo que Cecilio no está por la zona ni nada, pues siempre intento grabar y bueno yo lo que las cosas que me suceden a mí, pues bueno pues como casi siempre voy solo, pues me suceden cosas claro, se ven se ven ellos en mayoría y me increpan, me dicen de todo y bueno, con todo va la policía y me tiene que dar la razón, porque efectivamente como yo no estoy cometiendo nada ilegal ni estoy haciendo nada malo ...solamente estoy grabando una obra pública... ...pero bueno, los obreros, como ahora de repente... ...los obreros parece que mandan más que nadie... ...se ven tan súper protegidos... ...que, bueno, pues hacen lo que les da la gana... ...y nada, poco más... ...Cecilio se ha ido y ya no sé qué más decir... ...pues bueno, gracias... ...pues muchas gracias Miguel por, por tu testimonio... ...miguel, muchas gracias... Aquí estamos ya la noche 227. Ya llevamos aquí 227 noches. 227 noches soportando, como ya hemos dicho en retransmisiones anteriores, muchas cosas, muchas cosas, sobre todo mucha represión policial. Tanto con el estado policial que tenemos ahora mismo, aquí podemos ver los que están, pero. Están aquí y al otro lado también hay tres furgones grandes, tres furgones de policía llenos. Estamos sufriendo mucha represión en cuanto a multas, mucha represión administrativa. Eh, hay ya más de 40.000 euros en multas, ya le han puesto más de 40.000 euros en multas a los vecinos y a las vecinas de aquí, por simplemente expresarse, por mm, reivindicar sus derechos, los, los derechos que les corresponden como ciudadanos, por decir. ...que no quieren un muro que le parte la ciudad... ...que quieren una Ciudad Unida... ...básicamente... ...más de 40.000 euros en multas... Ya aquí estamos ya... ...227 noches... ...noche a noche... Sí, Sergio, en eso tienes mucha razón, Jesús es una de las personas que menos falla y cuando falla, sea por el tema que sea, eh, está en su casa... Que se muere por venir aquí a las vías y su hermano Cecilio lo que hace, le pone el vídeo en directo de la gente, de la persona que esté retransmitiendo esa noche en las vías, se lo pone en su tableta para que Jesús lo vea, porque si no, Jesús no duerme tranquilo. no se parte, comparte Sí, la verdad que para el nivel de movilización que tiene Murcia, que por desgracia es caso mmm, se, se ha movilizado bastante gente la plaza Cardenal Belluga ha estado prácticamente repleta de gente de cómo estaba una foto de cómo estaba la plaza del cardenal belluga por la sentencia de la manada si sí, todos los días nos vemos las vías porque no queremos muro y queremos una ciudad unida Jesús, ¿dónde nos vemos todos los días? Yeah. ¿Dónde nos vemos todos los días? Yeah. Mira, hasta Jesús se lo sabe. Todos los días nos vemos en la... Oh, yeah. Muy bien, Jesús. Sí, soy, soy yo. policía diciendo que se desaloja la calzada. Porque tú lo digas. Sí, la verdad que ha sido una vergüenza de sentencia y así ha sido la justicia en este país. Sí, sí, las pipas aquí en esta concentración nos fallan y... Y como ya sabréis algunos, tenemos varios multados por, por comer pipas, por... La multa, literalmente, por comer pipas con mirada desafiante hacia los agentes. de Comer pipas de manera desafiante. Ya me diréis vosotros cómo se hace eso, porque nosotros lo llevamos intentando hacer varias noches y no, no conseguimos dar ...con la solución. Pues de momento hay un crowdfunding... ...en la página de goteo.org... ...y se llevan recaudados... ...21.000 euros... ...todo de manera solidaria... Gente ...de gente todo, de todo el mundo... Tenemos a la policía sufriendo el paso a nivel. Pues esperaos a que os pongan el muro. Ya veréis. Ahora, eso sí, cuando pongan el muro, ¿dónde estaréis? ¿Dónde estaréis? Digo esto porque la, la gente lo dice. ¿eh? La gente dice que cuando pongan el muro, ¿dónde estará la policía? ¿eh? O sea, que no es un comentario mío. Mirad, aquí tenemos un, un diario que diario del desastre del día 21 de abril. Esto ha llegado a mis manos. No sé en concreto en dónde lo editan. Hay un artículo de. Als a Murcia. La Surienca María Sibolverde vio de primera mano las movilizaciones que realicé desde Fa mesos contra el Mur de la AVE. María Sibolverde, tercera pelasquerra durante la estada a Murcia. Si es el pie de, de fotografía. Ya veis, ¿eh? la hermandad entre pueblos. Y aquí ahora, pues, el desfile... Y aún quedan más, ¿eh?, por ahí. Sí, pero ese es el que se queda, ese es el que hace aquí Ese es el que se queda aquí de guardia. Bueno, pues esta es la realidad en Murcia, ¿eh? ¿eh? Hoy no se ha producido el momento que hay más agentes que gentes, porque agentes están por aquí, en los lados, una cosa, que comiendo pipas. Gente, no... <risa> sí, sí. Saludos Mayor Arti, que antes también te vi la conexión de, de Fernando Berlín. En la concentración. Pero, pues se me da la un día de hoy. En ah, la concentración en, en de Madrid. Tenerlo. Aquí tenemos. ¿Cómo no? Las pipas. Sí, explosivas. ¿Eh? La Jen peligrosa. Comiendo pipas. Estas son mejor. Sigue estando en pie Sigue estando en pie El montar el pipa bus ¿eh? Totalmente Pipa bus que que, eso, es, eso, es Seguro que hay que ir A muchos ¿Eh? sitios ¿Eh? Anda, Venga, no, no, Venga. A Venga Espera Espera eh. Joaquín, un momento. Oye, te paso un, un archivo eh, de Illustrator con una tarjetas y enlaces. Si vale, me, PDF, y, ¿lo en PDF. Ah, te lo paso en, pero, en sí, PDF. Sí, lo guardas en PDF. Vale, ¿con las marcas de recorte y todo? O te lo dejo así sí, y ya con las marcas te... de recorte. ¿Sí? Yo ya lo, lo, lo, lo monto. Vale, a ver si lo hago bien. Si no, pues luego le das un toque o me o lo, lo devuelves. Pero y... si, es que si, si me lo pasas en Illustrator también, pero en PDF ya... vale. Venga. Lo tengo cerrado y ya es simplemente hacen el montaje. Muy bien. Venga. Pues aquí estamos, ¿eh? La gente, bueno. Andrés, ¿qué? ¿Eh? Pues aquí 227 días y esto no paramos, Andrés, no paramos. Y todavía no sabemos dónde van a ir ubicados los ascensores, todavía no lo sabemos. ...obligatoriamente a... ...por la vía... ...que yo... ...obligatoriamente tengo que pasar... ...por la vía en agosto... El, el, ...el 30 de agosto... ...para lo del monte... ...para el monte de la Fueronza... ...para la bajada pa de hierro, ...para la, pa la fiesta de... ...para la feria de, de septiembre... ...me refiero... ...y tengo, tengo que pasar... Pues, ...si no si corta eso no sé cómo voy a ir no sé por dónde voy a ir porque al patiño imposible es imposible de es imposible de ir a de ir al patiño imposible yo sobre todo yo vamos yo yo prefiero yo prefiero ir mmm, prefiero ir por otro sitio antes que, que por el patiño Pues Andrés, habrá que seguir luchando para que se dignen a no poner el puñetero muro aquí en Murcia. Pero claro, pedirle dignidad a gente indigna lo tenemos complicado. Aquí a ver si la justicia hace algo diferente y eh, es justa. ¿eh? Y no nos condenan aquí, no os condenan sobre todo a la gente que estáis aquí a vivir con un muro, a, a separar vuestras vidas que además tú te mueves por toda Murcia. A, a, a ti igual te veo por San Antolín, a ti, que igual te veo por San Antolín, ¿eh? como aquel día de las procesiones, que por este lado el muro, que por el otro lado. O sea, tú te mueves por todos sitios. Y que te vayan poniendo muros, pues es que ya es lo que faltaba, ¿no? Ya es lo que faltaba. Bueno, Andrés, pues vamos a ver, ya la gente se está marchando. Fernando. ¡Fins de mar. Hasta mañana. de más. Ahí está la gente, se nos despide. Todos los días. Carmen, ¿dónde nos vemos todos los días? En la vía, en la vía. Venga, no, no, todos los días, las vías. Nos vemos en la vía. Vamos a ver. Mañana más. Mañana más. La gente ya se nos está despidiendo. Andrés es un ejemplo de lucha. Me están diciendo por aquí. Sí, sí, desde luego. Es un ejemplo absoluto de lucha. Fernando, hasta mañana. Fin de más. Fin de más, Fernando. ¿Eh? No, la gente ya se nos va, pero bueno, vamos a, a despedirnos de aquí, ¿eh? vamos a despedirnos, y ya está, y mañana más. ¿qué? Espera, espera, me despido, y así eso te acompaño para allá, uno, que, que tú vas en bicicleta, ¿qué hago yo mientras? Un monólogo de estos de 20 minutos, porque se me, que se me quede alguien aquí conmigo. Contigo, claro, le, le das conversación en vez de decirle que con Cecilio aquí un Pero rato, tú le das co conversación co y luego ya, claro, ya se quedan ya ahí cansadas y nos quedamos aquí. La bici, minutos, eh, bueno, no sé. Si estuviera la pasarela abierta, pues lo que yo iba en bici, a mí me daba tiempo de subir los tropecientos escalones, caerme varias veces, levantarme y luego dejarme caer para bajar por el otro lado, porque claro. La pasarela ballesta. La pasarela ballesta. Aquí hay vecinos. Venga. Esa vecino cabe en el ascensor. Hasta mañana, hasta mañana. Fíjate más. ¿Eh? Nada, nos quedamos aquí, nos quedamos, nos quedamos estamos Andrés, Jesúsico y yo, y por ahí aún quedan gente eh, rezagada. Sí, sí, no, ahora es momento de estar ahí en el Pumuki, en el Quitapellejo, aprovechando, ahora que estamos fresquicos, sin pasar frío. Sí. Menos, más, menos más que ahora las protestas así que a las 8 y a las 9 es buena hora, porque... Porque si fuesen a las 3 de la, de la tarde, en invierno bien, pero en, en verano moríamos todos, ¿eh? Bueno, pero ahora va bien, ¿eh? Que la gente se anime. Sí. la gente no. La gente que no es de Murcia no lo sabe, pero aquí en verano. Eso es de que hace aire caliente por la noche, ...en ¿eh? los momentos esos terrible que, ¿Es que nos hostias. Yo esa esa sensación de abrir la ventana y parecer que me he puesto el secador de pelo mirando a mi cara. A mi cara. Sí, sí, yo cuando estaba en Barcelona le decía a la gente, ¿Quieren viajar a Murcia barato? Sí, digo, espérate, vente conmigo. Me íbamos al baño, el, enchufaba el calentado de de, el secador de pelo y le decía, ¡uuh! Decía la exagerado, digo, ¿exagerado o no? Cuando. ...cuando entramos a un comercio que tiene aire acondicionado... ...o salimos de la casa o, o del coche si tiene aire acondicionado... ...la bofetada de calor que da... ¿qué? ...¿cómo es esa bofetada? Cuando eh, estás abrasado o abrasada por la noche... ...y es de esos días que hace aire o viento... ...pero incluso caliente... ...eso qué... ...aquí, aquí, aquí por ejemplo, mira... ...mira... ...no, no, pero ya no eso es... ...aquí, por ejemplo, las vecinas... Los vecinos que viven aquí arriba. Buenas. ¿Qué, van a hacer aquí? ¿Qué van a hacer aquí? aquí? sabemos que van a hacer después. Después pues van a poner un muro que es, las, es eso que hay ahí, que son columnas metálicas que sostienen un muro de metraquilato transparente. Y entonces van a cerrar este paso a nivel, van a cerrar el otro paso a nivel y van a ver varios kilómetros donde la única forma de pasar de un lado a otro va a ser por esa pasarela. Entonces, o te vas a la estación de tren, o te vas a la quinta puñeta, no, y los coches tampoco pasan. Los coches tampoco pasan. Y las bicis. O sea, que vaya al instituto... Por ahí, espérate, que te voy a enfocar. Que, que, instituto... que, que, que no parezca que estamos hablando aquí con, con, hablando aquí con la gente. Para ir al instituto, ahora hay que pasar por ahí. Sí. No quedará otra, ¿eh? No, no, no. O sea... Yo me voy a y luego aquí abajo, ahí eh, de la basarela, hay una bueno, hay varias acequias. Eh, está hueco. Ahí abajo está hueco. ¿Pero, pero lo habéis visto por dentro ya? ¿Eh? ¿Lo habéis visto por dentro? Por dentro lo que han puesto la otra noche es el suelo de hormigón. ¿eh? Han puesto un suelo de hormigón, pues para un poco rugoso, pero lo que sí se ha visto es, se puede apreciar como los, los operarios, cuando están trabajando en la obra, bajan las escaleras y resulta que parte del pie... No, no toca el escalón, es decir, los escalones se ve que son bastante estrechos. Si no lo cambian, subir ahí con un pie grande o con un tacón, pues te arriesga a resbalarte. Los ascensores... ¿Y ¿Para qué ponen eso? Si se, ¿La gente se puede suicidar igual? ¿eh? Bueno, claro, claro, porque... De esa parte, están subiendo los criopas ahí al instituto y se caen. Ev evidentemente, eso para salvar vidas no es. Sí, eso para salvar vidas no, eso es para hacer negocio, para hacer que venga el... ¿Pero no dicen que después lo van a quitar eso? Bueno, pero eso es lo que dicen. En Valladolid lo dijeron y llevan 11 años, porque dijeron después que no había dinero para soterrar. En Granada lo dijeron y llevan más de tres años, más de tres años con el muro, con la pasarela y sin trenes, sin trenes incluso. Porque mientras viene el AVE, no viene el AVE, en algún tramo hay problemas, sin trenes, solamente un tren que va a Almería. Y luego aquí la estación de, de ferrocarril es provisional, lleva 155 años. La inauguró Isabel II dijeron, no, esto lo hacemos aquí de momento. La estación es a Carmen. Pero esto lo hacen por gusto, ¿no? No, por gusto, gusto. Esto, vete a saber por qué lo hacen, lo harán por negocio. Es decir, en el 2006, que ya de eso hace un porrón de años, en el 2006... Estaba ya aprobado, sí, estaba aprobado de que las vías iban a ir por debajo, que las vías iban a ir por debajo, que aquí se iba a construir una gran avenida, iban a construir 1.400 casas, un hotel y un rascacielos, aquí. que esto iba a ser? Zona verde, esto se puede ver en internet, en la página abc.es, que es un diario que además suele ser más bien, digamos, al fin al gobierno, es decir, que no es que vaya ahí a, a ver si mete mano al gobierno, no. Pues está, 1.400 casas, un hotel y un rascacielos. La gente compró aquí su vivienda, pagando su hipoteca, les decía, cómpralo ahora porque ahora es mejor, es más barato, cuando todo esto sea bonito, sea precioso, esto va a estar muy caro, va a ser más difícil comprar, comprar ahora. Y ahora la gente está pagando su hipoteca y además le van a poner un muro, quedando parte de la familia, el trabajo, bueno, el instituto, el colegio... ...al otro lado Las del muro. personas que trabajen ahí vivan... trabajen, por ahí, en plan, trabajen allí... ...pero vivan aquí, ¿cómo se van andando? Pues cruzando la pasarela... que hace 40 grados? Pasarela... que hace fresco? Pasarela... que está llena de gente? Pasarela... Si de alejos, ¿Cómo se vayan andando? Eh, lo que le toca... ...y si viven, por ejemplo, allá... Por la, ...por la zona de... ...de la senda Los Garres, por el otro paso a nivel... ...como va a estar cortado, pues tendrán que... ...tú imagínate, quienes ahora cruzan el paso a nivel... ...de la senda a los carres... ...tendrán que recorrer este kilómetro y pico para acá... ...cruzar la pasarela... ...y luego otro kilómetro y pico para allá... ...en lugar de lo que hacen ahora... ...que son... ...ahí serán ocho o diez pasos... ...es así... ...y el año que viene se va a celebrar... ...el trigésimo aniversario... ...30 años de la caída del muro de Berlín... ...que se ve como una cosa ya muy pasada... ...muy viejuna, ¿sabes?... ...buah, 30 años de que han caído muros... ...y aquí lo vamos a celebrar... ...con la ciudad partida... ...varios kilómetros con el muro... Hacia la ciudad partida... ...eso a menos que la gente se movilice... ...y que al final... ...pues... ...los políticos digan... hostia ya se nos ha movido demasiada gente... ...y esto... ...corre peligro en las elecciones... ...corre en peligro los, los privilegios... Y entonces... ...pero si no, pero hace falta gente... ...hace falta movilización... ...pero si dicen ya que esto va a estar porque... ...han gastado mucho dinero... ...bueno claro, tienen que decir algo para convencernos. ...claro, te dicen... ...cuando te dicen que algo ya está... Es una manera, eso en psicología se llama indefensión aprendida. Significa que tú logras que otra persona sienta que nada puede hacer para que precisamente deje de hacerlo. Te convencen convence de que hagas lo que hagas, no va a servir. Entonces tú piensas, bueno, pues tonta no soy. ¿Para qué voy a hacer algo que voy a perder tiempo si no va a servir? Pues me quedo sin hacer nada. Y luego cuando te lo hacen, te dicen, es que la gente no, no hacía nada. Toma, te la cuelan. Eh. ¿Qué te parece? Son... Gentucilla, pero muy lista, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Gentucilla, pero muy lista. ¿Y vosotras estudiáis aquí, en el Mariano Vaquero o, sí, o en otro? Ahí, ¿sí? en el Mariano Maquero. ¿Y vivís en este lado o en el otro? Aquí. Allá. Pues, ¿cuánta gente para que...? En el barrio progreso por allí, o sea que... Entre can... Sí, entre can y luego subimos progreso y... Sí. Pregúntale aquí si viene andando desde el barrio de progreso, claro. Y... ¿Cuánta gente a la vez cruzan por la mañana? Muchísimo. Muchísimos, pero ¿en número cuánto puede ser? Es que nosotros salimos a las 8 o así, pero pues muchísima gente. Sí, casi todos los de Santiago del Mayo y el Progreso. aquí Y en mi clase hay varios que son de allí, de, de los carros y de todo, y vienen en coche. Por ejemplo, ¿50 personas se pueden juntar ahí o más? Sí, o... pero aquí como hay policía pues cuando pasa el tren pues no nos dejan pasar. Pero claro, pues sí, quiero decir, ¿la pasarela se llenaría de gente para ir al instituto por la mañana? Sí, se caería más de una. <risa> no, no. Es que además hay vídeos de, de cómo se estaban construyendo la pasarela y de manera mucha pusera, ¿sabes? Faltaba un trocito y lo corregían ahí de manera... Parecía que estaban construyendo con piezas de Lego O sea, una cosa... Ahí da miedo. Hay gente que se niega a subir porque... Claro. a ahí Ahí está el negocio, tomar pastillas, ¿eh? tener una farmacia aquí en todos sí, estos barrios, sí, se cierran todas las panaderías y se ponen farmacia. O, o, o si no, mira, en vez de pan de nueces, pan de Lorazepam. ¿eh? Lorazepam, ¿eh? ¿eh? Pan de orfidales. ¿eh? Pues que vamos, esto es una cosa Tú sabes, esto lo que pues, Y luego en el instituto, la gente ¿De esto qué dice? Si es que dice algo, ¿qué dice? Pues que no, no lo quieren Y los profesores tampoco No lo quieren ¿Por qué no venís aquí a, a, a protestar? Con nosotros. A ver, espérate eh. No, no, ¿por qué no venís a protestar aquí con nosotros? Pues sí ¿Pero cuándo es esto? Todas las no Toda la noches Llevamos aquí 227 noches Todas las. Sí, sí, sí, sí, en las vías. Todos los días. Hay que darle un. Pues mucho tiempo. Sí, sujetame en vivo. ¿Cómo llamáis? Ruth. Y yo Fiorella. Y Fiorela. Fiorella. Mira. Nos falta solamente hacer Instagram en directo. Pero de lo demás hemos hecho ya prácticamente todo. Una, pero... Nosotros fuimos a ese, la gran vía, parece ser. Mira, la gran Luis, vía vial. En directo lo hacemos en Periscope. Que está, ah, en Periscope. Exactamente, ¿vale? También a veces en directo en, en YouTube. Algunas veces en directo también en, en Facebook Live. Y si no, al momento, o al día siguiente, en Periscope, en YouTube y en Facebook están los vídeos. Los podéis ver los 227 prácticamente ¿eh? están ahí, ¿eh? están ahí todos los días, una vez. Pero en aquí más, viene otra mucha gente. Menos. Aquí viene mucha gente, pues dependiendo del día, mira, una vez vienen decenas, otra vez en centenares, otra vez en miles y otra vez, con las manifestaciones, decenas de, de miles. Pero aquí, por ejemplo, el día de ayer estu estuvieron también grabando un programa de La Sexta, El Intermedio, no sé si os suena el programa, lo emiten por la noche. Y, y entonces eh, estaban haciendo un, un, un reportaje y esto estaba repetísimo de gente, repetísimo de gente. ¿Qué pasa? Que, a, ...ahora ya es primavera, hace mejor tiempo... ...pero se ha soportado el invierno... ...aquí, la Navidad, se celebró aquí la Nochebuena... Eh, ...la Noche de Reyes comiendo el roscón... El, ...dando las campanadas aquí en las vías... ...o sea, así, no se ha descansado todos los días, todos los días en las vías... ...y hay días que hay muchísima influencia de gente... ...pero hay otros días que claro, el frío... Eh, ...hay que descansar, otras personas tienen que estudiar... ...otras tienen que trabajar, otras tienen que cuidar a los hijos, a la familia... Y es difícil, pero lo que sí que falta es pues, gente, gente joven que, que, que, que esto luego lo comunique, ¿sabes? Pero si aquí lloviendo, lloviendo es estaba que, la, la gente aquí y los policías así quietos, sin paraguas, porque no le daban paraguas a la policía. Y la gente aquí, lloviendo, con frío, con todo, haga lo que haga. La gente no quiere muro. Entonces como no quiere muro, sea lo que sea. Aquí, en las vías, todos los días. O sea que pasar vale. sí a partir de las 8 comienza a venir la gente pero a, pero para venir sobre seguro venir a las 9 de la noche por ejemplo y luego mira es muy curioso toma esto luego haces una foto y lo envías por allá se lo envías a ella vale ¿O otro? tengo todo aquí toma a ver. Vamos a ver si tengo otro sí, aquí tengo toma ¿Vale? y hacéis una fotografía y pues mirad, aquí resulta que hay para cortar la calle hay una cosa muy bonita que viene a ser más o menos a las ocho y media o así yo lo llamo la migración de las golondrinas qué pasa que eh, sí las mariposas lo llaman también otro, entonces la gente comienza a cruzar la calle para un lado llegan para el otro lado y vuelven y llega y para el otro lado y para el otro lado para el otro lado para el otro, otro, otro lado hasta que la calle se corta y a partir de ahí comienza la manifestación Venga Andrés, hasta mañana, aquí tenemos un luchador que viene todos los días, A explícalo. Eso lo hacemos porque no nos deja manifestarnos y si sí, nos ponemos en medio de la calle, y cortamos la calle nos ponen murtas, entonces para que no nos hagan eso, como podemos pasar por el paso de cebra, pues pasamos libremente por el paso de cebra, hasta que ellos consideran que el tráfico no puede circular bien y entonces cortan la calle. Eso. Hay personas que tienen multas acumuladas de por más de 3.500 euros. En el vídeo del día 177, Paco mostraba la multa en la que decía, en la que se veía que le lanzaba o, las pipas de forma desafiante a los policías. Que estaba comiendo pipas de forma desafiante. Multa, zasca. Que sí, que sí, eh, mira. Que sí, que sí. Pues eso, esa cara que ha puesto Fiorella la que... ¿Sí o no? es la que se nos queda. En serio, entonces aquí hay que venir y hay que contarlo, hay que contarlo, y hay que compartirlo, hay que compartirlo y luego mira, pues hoy por ejemplo el jueves, todos los jueves conciertos que estaban bastante bastante, bastante chulos, eh, bueno ahí hay, bueno hay todo tipo de actividades, eh, sí, eh. no pero ojo ojo que, que además pero que, pero hay música hay hay música que son así también en tono de ...humorístico, ¿no?... ...se mete a los políticos... ...ahí hay un tomo humorístico... ...y luego, por ejemplo... ...ha habido dos conciertos de rock... ...hay a veces musiquita más flamenquita... ...¿no?... Eh, ...cuando viene Gabri Guilla, por ejemplo, come, eh, canta más bien flamenco... ...algunos cantantes también de rap también... ...que han grabado incluso por aquí un videoclip... ...y luego, bueno, pues... Eh, ...el de hoy sería más bien pop, ¿no?... ...sería un cantante... ...¿qué sería, pop? ¿qué sería?... Pop Jazz, sí, de hecho se llamaba Proyecto Jazz. Y es música muy variada, ¿sabes? no es que diga, es música viejuna, no, o sea, cuidado. No, no, no, no, no pero por eso yo le, le pongo un poco al tanto, no, porque aquí además, por ejemplo, Dani tiene 14 años, 15, que ya cumplió 15, Dani tiene 15, y yo hoy me decía, oye, que viene Proyecto Jazz, que me encantó y tal, entonces, quiero decir que también se pueden... Sí, en el peor de los casos, viene esta que no os pregúna, ¿no? y viene aquí con el fresquito, y eso sí, ya hay que traer a la gente, porque... ¿Sabes qué pasa también? Que ahora mismo aquí la gente que está luchando, muchas de ellas sobrepasa incluso los 80 años. Ojo, ¿eh? Sí, sí, claro. Tú sabes, después de toda tu vida luchando y trabajando, que venga y te pongan un muro a la puerta de tu casa, pues te toca los ovarios, te toca los huevos, te lo toca todo, ¿comprendes? Entonces la gente está diciendo, no, no, aquí vamos a luchar por mi nieto por mi hijo por... y por todo. Entonces, aquí lo que sí se echan falta también es eh, esa parte de. de, de, de ...de fuerza que da la gente... ...que tenga 15, 18, 20 años... ...25 años... ...y ¿sabe? y que diga, y que no se, no se conforman... ...que además aquí... ...esto ya es un, un movimiento sociocultural... ...porque aquí hay de todo... Hay, ...ha habido concursos de fotografía... ...hay arte urbano... Hab, ...habéis visto el mural aquel que está... ¿no? Sí. ...eso lo, costuro, lo, o sea, lo pintaron en un fin de semana... En, ...en dos días, fue increíble aquello... ...entonces, esto ya es una manera de... de ...conocerse el barrio entero, o sea, es muy bonito, ¿eh? Por ejemplo, Dani, que nombraba antes también... ...estudia ahí en el Mariano Vaquero... Vi, ...vive en el barrio Carmen, ...o sea, aquí es un... ...es una de las figuras, el tío, ¿eh? ...está aquí con la cámara, está en todas partes... es ¿Eh? sí o no? ...díselo, Dani... ...eres el mejor... ...ahí está, ¿eh? Te lo dice Ruth, ¿eh? ...con <risa> no ...ahí está, ahí está, sí. el también, ¿eh? ahí ...con su sonrisa cómplice te lo está diciendo... ...Dani, Dani... ...the best... ...the vos ¿eh? Dani. Pues, pues, eso. Entonces, venir para acá y luego también es importante luego transmitirle a la gente de que el mensaje que nada se puede hacer es para que nos conformemos y miremos para otro lado. Claro. Si nada se pudiera hacer, no, no nunca lo dirían, no. Y que tampoco no lo dirían. No lo dicen pero, porque saben sí, que es mentira. Claro, si que nada que se puede hacer. Gente, claro. No te estamos Bueno. Comenta algo. Si no, si, no, si, si nada, nada se... se pudiera hacer, hoy en día todavía existiría la discriminación racial. La mujer no votaría. Con lo cual, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Pensando que se puede hacer, se cambian las cosas. Y vosotros, vosotras, como, como mujeres, más todavía como mujeres, tenéis una, una, una labor súper importante, que es pensar que se puede hacer. Y tenéis la obligación de hacer, porque es por vuestro futuro. Y tenéis que decírselo a vuestros amigos, a vuestras amigas, y podría empezar, por ejemplo, viniendo aquí, ¿no?, y apoyándola a nosotros porque se puede hacer. Y solo así se pueden cambiar las cosas, pensando que se puede hacer. Claro que se puede, se debe. Y ya está. Y nos dicen que no se puede, pero luego... ¿Eh? Es muy, muy nocivo, no se puede aceptar eso. Y luego también digo una cosa, lo que sí que hay que decirlo también es que esto también engancha, ¿eh? porque luego uno viene aquí, comienza a conocer gente, comienza a, a venir con su amigo, con su amiga, y se genera un, ¿sabes? Y también es ¿eh? mola el ambiente. Luego hay gente que el día que no puede venir, se engancha ahí al, al periscope, a ver qué está pasando, ¿eh? porque echa de menos el ambiente. Claro, claro, aquí. Esto, mira, esto ya es como la gente que le gusta Eurovisión y que.. ¿Sabes? ¿Eh? Pues pues esto es lo mismo, ¿sabes? Aquí ya hay. Mm, revoltosos fan, ¿eh? esto es la esta revuelta de la huerta O sea que os invitamos aquí a que vengáis Y oye, y así también Le dais un impulso a Dani Que necesita de ahí Club de fan para Dani y Zaragoza ya ¿eh? Club de fan para Dani y Zaragoza ya ¿eh? Bueno bueno Yo aquí ya, ya tiene un, un fan también ¿eh? Eh, Cecilio ahí, fan de Dani y Zaragoza Bueno, Ruth Y Fiorella Os toca un camino una caminata larga hasta Hasta el, el barrio del Progreso el barrio de progreso está después de aquí, de Santiago del Mayor, luego hay que cruzar Ronda Sur. Sí, y luego pasar para allá. Y luego ya al otro lado, sí. de, del, del progreso. Bueno, pues venga. Pues muchas gracias por vuestras palabras y sobre todo para hacer ver a la gente que quienes estudian aquí se preocupan de que no quieren muro y, y que quieren cruzar la calle libremente. ¿Vale? Venga. Buenas noches. Hasta luego. Bueno pues aquí tenemos ejemplo de cómo hay cientos de estudiantes en el instituto, en el en el mareno vaquero y es importante que, que estas personas puedan cruzar la calle libremente, porque además vienen, vienen de bastante lejos, tienen que cruzar todo el barrio de Santiago de Mayor, como habéis oído, luego una prácticamente vendría así como una autovía casi, ¿no? que es Ronda Sur, la avenida Ronda Sur. ...y luego se encuentra el barrio del Progreso... ¿no? ...y ya en numerosas ocasiones ha habido estudiantes... ...que han denunciado que si ponen el muro... ...que dependiendo también, si vives en línea recta... ...más o menos aún, ¿no?... ...pero si ya vives en uno de los laterales... ...pues que en lugar de levantarse a las siete y media... ...a las siete, algunos incluso decían que se levantaban... ...a las siete menos cuarto... ...que en el caso de que pongan el muro... ...se tienen que levantar a las seis de la mañana, ¿no?... ...entonces... Eso no motiva para que la gente venga aquí a estudiar. ¿eh? ¿Eh? O sea, es decir, ya cada mañana tienes que sal salvar el muro para llegar al estudio, ¿no? O sea, es que es una cosa salvaje. Es decir, tienes que salvar la injusticia para llegar a un lugar donde se supone que puedes aprender, ¿no? O sea, eso es, eso es incoherente, incongruente e injusto. Y sobre todo lo importante es que es injusto. Es muy injusto. ...bueno, yo mi agradecimiento aquí a... a Ruth y a Fiorella por por, por... ...por ese interés, ¿no?... Por, ...por pararse, escuchar... ...preguntar, me ha gustado mucho el hecho de que... ...preguntan... ...es muy importante preguntar, ¿no? ...tenemos muchas veces... ...más ganas de escuchar para, para responder... ...que preguntar para escuchar, ¿no?... ...entonces es muy importante... ...y ellas lo han estado haciendo... ...y... ...interesándose al tiempo que luego pues respondían cuando se les, se les preguntaba. ¿no? Pues ahora sí, nos vamos a despedir, que al final aquí nos ha venido Ricardo a recogernos, se nos han quedado aquí... Ay, Los nombres, recordámelos. Paqui y Lola. Paqui y Lola. Mira, Paqui y Lola se nos escapan. Paqui y Lola. Paqui y Lola. Eh. Eh. Pero eh, oye, pero, ¿ha sido un momento...? Ha sido, un, yo creo que ha sido un momento bonito, ¿no?, el estar aquí compartiendo, ¿verdad?, han sido, además han mostrado interés, ¿eh?, es que a ver si es verdad que vienen para acá a acompañarnos, sí, sí, a ver si vienen, es verdad, que hace falta gente joven, y ya está. Sí, nos han preguntado gente joven, como las chicas italianas que nos preguntaron una vez, allí al otro lado de la vía y que no se creían lo que le estábamos contando, les parecía surrealista, como les parece a nosotros que surrealista, realmente. Pero bueno, es que además, ¿sabes qué pasa? Eh, Paqui, Paqui, ¿sabes qué pasa? Que si tomamos conciencia, una vez que somos adultos, cometemos tantas estupideces, no. tantas estupideces, sí. que la gente adolescente, si nos tuvieran que prestar atención, no. es que ya ...la poca confianza que, tu, que que tuvieran en nosotros... ...la perdía ...entonces cuando dicen... ...es que van a la suya... ...es que son pasadas... que no se enteran... ...no, no... ...seamos conscientes... ...cometemos muchas estupideces... ...entonces evaluar... ...qué estupidez es más grande que, que la otra... ...pues no es fácil... ...entonces tenemos que ser nosotros... ...los que le demos... ...un ejemplo de sensatez... ...y cuando decimos cosas sensatas... ...por ejemplo aquí ahora... ...os estaban escuchando... ...porque estaba diciendo... ...cosas sensatas... ...al mismo tiempo le estaba mostrando respeto... ...no le estaba tratando como si fuera... ...mira, gentucilla que, que no tiene... ...al contrario, con respeto... ...entonces, cuando a la gente más joven... ...se le trata con respeto... ...se le da esa atención que, que merece... ...y se le habla con sensatez... ...porque muchas veces también... ...una de las estupideces que cometemos como adultos... ...es hablar con altanería, ¿no?... ...o sea, parece que por ser mayores... ...ya, nosotros sabemos de la vida... ...y tú no sabes, vamos... ...para nada... Sí, pero más años, sí, pero también podemos tener más miedos, más temores sí, y más estupideces. Más hay cosas en la cabeza que no, Exactamente. Que no nos permiten pensar con, con sensatez. Muchas cosas que pensamos que no es posible y por, por el hecho de que creemos que no es posible no, no lo intentamos. Mucha, yo muchísimo. recuerdo, mira, muchísimo. yo recuerdo en una, en una placita en, en la Ribera, en Barcelona, al lado del, del barrio del Borne, y ya con esto acabo, Lola, para que no me te, te me desesperes. ¿eh? Sí. Había en una placita ¿eh? Había un, una fuente Y pues como la acera esta no Había un escalón En la fuente había que subir un escalón Y un niño que apenas podía caminar Iba con un motillo de plástico de esta, que, bueno, que va así o sea, ¿eh? ¿Vale? Y quería subir el escalón Y la madre, yo venía de comprar Y la madre le decía Venga, que no se puede Que no se puede Y yo me, y yo me acerqué Digo, venga, vamos, vamos, vamos. Y pudo. Y entonces, bueno, hice, hice eso, pues, pues yo qué sé, pues, pues, pues, ¿por qué? Digo, pues por qué no. Y entonces la madre, cuando pudo, claro, el niño le, le miraba así como si nada, porque estaba como convencido de que lo iba a lograr. Y si no lo lograba, pues tampoco se sentía un fracasado. O sea, simplemente decía, pues bueno, pues ya otro día lo intentaré. Y la madre lo miró así y yo le, y yo le dije, digo, ¿cuántas cosas se podrán y no son posibles porque le hacemos creer que no lo son? Y Miro se sí, dice, dice, dice, pues sí es verdad, sí. Digo, sí si es que de los críos tenemos que aprender muchísimo. Tenemos que dejarnos de tanta tontería y, y aprender. pues sí. Buen, buen mensaje para esta noche. ¿Eh? Para acabar. No, vamos a pensar, venga, vamos Paqui, Lola. A, a pensarlo con la almohada. Venga, venga. <risa> vamos a, a madurarlo. Buenas noches. Venga, <risa> si la moda responde ya, entonces sí que no nos tendremos que preocupar. Venga, Lola, Paqui. Muchas gracias. A ti Fíjate bueno, más. A ti siempre. Fíjate más. A ti siempre. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Venga, pues vamos a despedirnos. Perdón, no estaba atento a de la pantalla, pero ha habido alguien que ha preguntado si nos habían increpado alguna vez por manifestar. Ah, sí. sí. Increpar por manifestarse. Pues a ver, pues, eh, aquí, no sé quién lo ha preguntado. Eh, aquí ha habido hasta vecinos que han tirado huevos a, a los que pasaban por la manifestación, ¿eh? desde los balcones, ¿eh? han tirado huevos a gente. O sea, hay, hay gente para todo hay gente para todo, bueno pues estos son los, los momentos Ricardo, ¿eh? lo vamos a llamar ¿eh? son esos momentos en los que Ricardo está aquí está, bueno, es que, que estamos esperando a que venga, que nos acompañe a casa y surge esa, esa magia, esa magia que da el, el estar en las vías acompañado del silencio y de la atención de la gente ¿eh? y, y, y, de, y de escucharnos unas veces salen monólogos, otras veces salen diálogos y, y otras veces salen momentos pues, inesperados. Pues nos vamos a despedir. Mañana más. Mañana día 228. Mañana día 228. Y bueno, y nos despedimos con... Recordando recordando eh, que he publicado un tuit con el periscope que estaba emitiendo Silvia en directo desde la plaza de la Catedral, la concentración en la que se denuncia la justicia patriarcal y se denuncia que hoy hay una sentencia judicial en la que una violación grupal de cinco energúmenos ...a una chica... ...lo consideran... ...abuso... ...no violación... ...entonces... ...ahí está el tweet ...debe estar el primero... ...o el segundo... ...en ¿eh? la cuenta cecil Cea... ...y os invito a que lo... ...a que lo veáis... ¿eh? ...vale... ...es... ...muy importante que veáis esa participación... ...hubo... ...con una asamblea... Y allí en la... ...en la catedral... Como dice Mayor Arti, yo sí te creo, hermana, es uno de los. de las frases hoy repetidas. Yo sí te creo. Es que. culpar a las víctimas encima. victimizarlas doble, doblemente. Es que. Y luego. que ponemos el foco en los agresores. Pero es que. a las víctimas se las olvida. Las víctimas quedan. las víctimas de toda agresión. quedan marcadas. Eh, psicológicamente, emocionalmente económicamente también entonces eso les condiciona su vida unas personas, luego pues bueno son más resilientes que otras es decir, son más capaces de retomar la vida que llevaron anteriormente otras menos, pero de ahí a victimizarlas de nuevo, a culparlas eso ya es demasiado entonces de aquí ese grito de de que la manada somos todas ¿no? Creo que es, era uno de los mensajes Hoy bueno, El machismo es asqueroso Y si te lo encuentras tú Pues oye Es como la mierda Con perdón Todos los días cagas Pero en el sitio correcto ¿no? Pues el machismo es lo mismo El machismo es una mierda Pues déjala en el sitio adecuado Busca el inodoro adecuado pero la calle no es el sitio. Las mujeres que caminan por la calle no es el sitio. En el trabajo, en los estudios, tu familia no es el sitio. Una fiesta no es el sitio. Un abrazo. Una abrazada. Matudón. Nos vemos mañana. Fins de ma. Loli, Sergio, Nuria, Manuel, Maribel, José Luis. A todas, todas las personas que habéis hecho en repetición. Fins de más. Hasta mañana.